Ya estamos bajando la embarcación Amnesia Ya estamos en la guardería Tifón en Rosario bajando la embarcación Amnesia del guía Nicolás Romagnoli quien se desempeña en esta zona desde de hace tiempo y bueno, en esta salida de pesca fueron en busca de dorados en la modalidad de Flycast y pudieron obtener muy buenos resultados la pesca se realiza en lugares eh, contra los palos o contra eh, embarcaciones que están amarradas, eh, buscando las correderas y eh, usando moscas voluminosas, línea de hundimiento y así pudieron dar con eh, esta especie. Una linda pesca cercana, este, si quieren pescar con Nicolás se comunican al 3472-550969 o pueden verlo en Instagram como Nico Roma Pesca. También eh, incluye eh, todo lo necesario, bebidas, almuerzo, incluso eh, una estadía en la isla, en una cabaña propia para realizar otro tipo de pesca en busca de surubíes Así que eh, ya estaremos visitándolo en busca también de patíes gigantes que sabemos que hay en la zona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 la jornada de pesca con Gonzalo ahí, Marcel, con Turín, vamos arriba, vamos arriba. hermoso lugar. Eh, uh, sí, Marcel! ¡Carajo!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 ¿Cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a mostrarle es un poco de riles, como verán acá, cañas que verán por detrás mío, de lanzar, más que nada para pesca de costa, tanto riles frontales con carreteres icónicos, carreteles de, de casting, eh, con diferentes capacidades, diferentes marcas, tenemos la marca Tica, Caster, eh, Waterdog, Omoto, algunos rotativos de la marca Omoto, de la marca Tech, de la marca Chief, algunos con devanador, tenemos sin devanador también, eh, con monomar, con freno centrífugo, eh, varios modelitos para la pesca de, de, de costa. Algunas cañitas como verán acá también para reyes rotativos, frontales, de las clásicas Okuma Logito, por ejemplo, de las marcas que salieron campeones mundiales este año, de la Sidai, por ejemplo.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 En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de capital federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunícate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Seguimos pescando en el Río Negro, en inmediaciones de la represa del Palmar en Uruguay. Excelente nota que nos envía Tulín, de nombre Juan Pablo Ila Reguy. Y también queremos agradecer este excelente material a su cliente Alejandro, que nos envió esta nota de una especie espectacular. Tararira azul, una tararira muchísimo más combativa que la criolla, Ataca muy bien los artificiales, llega a tamaños más grandes eh, y ofrece una, una lucha espectacular. El ámbito de pesca, como ven, es una belleza, agua clarita, ideal para los artificiales. Eh, y si quieren contratar los servicios del guía, lo pueden llamar al más 59 89 27 63 13 o en Instagram, Tulín Guía de Pesca. Amigos, bueno hoy les vamos a presentar un modelo PCP de la marca GAMO. Esto es de procedencia inglesa, realmente un rifle de excelentísima calidad. ¿sí? Es el GAMO Coyote, en este caso con culata de madera de nogal. Un rifle que es muy muy potente, ¿sí? carga hasta 250 bares, viene con un cargador rotativo de 10 disparos, calibre 5.5, ,5. un rifle ultra recontra preciso con muy muy buena potencia, su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, ¿sí? levantamos, vamos para atrás y cargamos y ya queda listo para disparar, tiene el seguro acá delante de la cola del disparador. ¿sí?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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris frutería, carnicería y almacén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 De Urión, la Gavi. acá estamos nuevamente buscando el dato del Pejerrey. De Hoy Andresito con el amigo Andrés. Andresito, ¿estás cansado? Bastante, bastante. Bueno, ayer Andresito anduvo por, por laguna La Salada Grande, muy pocos resultados tuvo en la captura del Pejerrey, de pero bueno. Hoy vamos a otra laguna, Andrés, que supuestamente se hace sentir en verano esta laguna, ¿no? Sí, Así que bueno Andrés, vamos a Laguna de los Orcones. Bueno, en breve andaremos por la laguna. Los Orcones en el partido de General Madariaga Muy cerca de la Salada Grande Esta es otra excelente opción Para todos los amantes de la pesca de pejerreyes Y bueno, agradecemos el material a José Vargas De Unión Lagavi Quien se acercó a hacer este relevamiento José es guía de la Salada Grande Pero también va a estar dando esta opción Ya que la pesca, como van a ver en imágenes Está muy buena Y bueno, van a ofrecer las guías de pesca tanto en la salada como en los orcones, dos lagunas a tener en cuenta en los meses de verano, sobre todo también para la gente que va a veranear a la costa ya que eh, tienen muy buena pesca de pejerreyes y por supuesto ya van a estar picando las tararinas. La verdad que una excelente nota realizaron este fin de semana eh, en pocos días atrás así que para tenerla en cuenta muy buenos pejerreyes en un espejo que si bien es pequeño tiene excelente pesca como se podrá ver con matungos de muy buen tamaño así que si quieren se pueden comunicar con el guía José Bar al teléfono 2267 527404 o pueden visitarlo en Facebook o en Instagram como Urión Lagavis El guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipo de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana: 4 mil pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 17 46 o en Instagram: Facundo6625.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 Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022. Más de 20 millones en premios, también sorteos por pago anticipado y entre todos los participantes. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 02983 43 1505. André, hoy tuvimos, vinimos a probar suerte acá en los Orcones, Nos fue bastante bien, entramos 4 horas al final. 4 horas, 3 sí. horas y media, 4 horas tuvimos. Así que bueno, hicimos una, una linda pesca, ¿no?